Cuando Federico Fellini trabajaba en su nueva cinta, más o menos por ahí de octubre de 1960, esta originalmente iba a titularse La Bella Confusión, sin embargo, terminó siendo bautizada como 8 y medio, título que en cierta forma, pero no exclusivamente, hace referencia a la cantidad de películas que hasta el momento había dirigido. Pero, ¿y la fracción? ¿Puede un director hacer media película? Pues en cierta forma sí, si se trata de un mediometraje, y este es La Tentación del Doctor Antonio realizada por Fellini para la antología Bocacho 70, sobre la cual quiero platicar contigo para estudiar un poco sobre dos conceptos relacionados con el guión cinematográfico, tomando como punto de partida el genial libro Story de Robert McKee. Oh, Frank. Oh, Frank. Caracterización... Y car oh, la tentación del doctor Antonio inicia con un prólogo genial en donde a través de la acción se define la identidad de nuestro protagonista, el doctor Antonio Masolo, un hombre conservador que se desenvuelve en el mundo como el paladín de la moral y las buenas costumbres. Y fíjate que todo en él lo grita, su ropa, su bigote, sus lentes, su mirada, su pose suplicante y a la vez autoritaria. Eso es caracterización, todo aquello que podemos conocer a simple vista de un personaje. Con mucha destreza, rápidamente Fellini nos muestra cómo todas las energías de este hombre están dirigidas a reprimir el deseo sexual. Sin embargo, una de las pocas reglas del cine es que nada es lo que parece, y Robert McKee nos lo dice. Revelar una verdadera personalidad, que sea diferente o contradiga una caracterización, es un paso fundamental en toda buena narración. ¿Cómo conseguirlo? Presionando a nuestro personaje, llevándolo hasta el límite para quebrarlo y así revelar su profunda naturaleza a través de las decisiones que se ve obligado a tomar y que dejan ver a su yo real, es decir, el carácter. ¿Y cómo lo consigue esta película? Colocando un colosal retrato de la sex símbolo italiana de la época, Anita Ekberg, enfrente de su departamento. Y para rematar, este promociona uno de los productos cuyo doble sentido es universal. ¿Cómo reacciona el doctor Antonio? De manera usual, armando un escándalo. Sin embargo, conforme avanza la trama, resuenan las palabras de Maki. La profunda naturaleza lucha contra la imagen externa del personaje. Y es así que durante su entrevista final con Anita Egbert, la película nos revela el secreto a voces de Mazuolo. Resta conmigo. Resta conmigo, conmigo, per siempre donde antes había un personaje prácticamente unidimensional de quien se nos invitaba a reírnos ahora se nos presenta uno interesante contradictorio y su cruzada nos atrapa ya que es la lucha consigo mismo para admitir la verdad sobre sí estructura y personaje Boccaccio 70 es una cinta de antología que pretendía traer a la Italia contemporánea el tono satírico del de Camerón, de la mano de geniales cineastas nacionales de la época, cada uno contando su propia historia. Y bajo la dirección de Fellini, la tentación del doctor Antonio se estructura a través de ocho escenas, enmarcados en un prólogo y dos actos claramente definidos. El primer acto, abarca los infructuosos intentos de mazuelo por auxiliarse de las autoridades legales y morales para censurar el espectacular, mientras que el segundo acto nos hace testigos de cómo éste toma acción por su propia mano para darle fin a su conflicto. Al respecto, Robert McKee nos dice, La función de la estructura consiste en aportar presiones progresivamente crecientes que obligan a los personajes a enfrentarse a dilemas cada vez más difíciles de tal forma que se vaya revelando su verdadera naturaleza. La función de los personajes consiste en aportar a la historia aquellas cualidades de la caracterización que resulten necesarias para actuar de forma convincente según las decisiones tomadas. dame un Saber que todos los personajes son producto de su historia y viceversa no solo nos vuelve mejores guionistas, sino también un público más sensible, ya que podemos comenzar a realizar una lectura más consciente de las imágenes que un cineasta ha diseñado para contarnos su relato cinematográfico. Por ejemplo, fíjate en el primer plano con el que Fellini comienza esta cinta. ¿Ya viste los colores? Estos están presentes todo el tiempo, en todos lados. ¿Qué significa? Usualmente, rojo es pasión, amarillo es vitalidad, azul es armonía y blanco pureza. Sin embargo, ¿Qué significan ahora si te muestro este rostro? ¿Qué significan ahora si te muestro este vaso? Verás, se trata de una forma visual, en la que Fellini nos permite entrar al subconsciente de Massuolo que solo piensa en una cosa. Ya lo estoy diciendo con todos los atributos maternos expuestos al sol. sul mi honor, comendatore la papa, yo no, no exagero. Scusate, guardi, ecco, vede, así guardi es decir, Anita Ekberg y lo que ella representa. Tal vez la tentación del Dr. Antonio no sea la cinta más interesante de Fellini, ya que palidece frente a obras titánicas como La Estrada, La Dolce Vita u Ocho y Medio. Sin embargo, vaya que nos ayudó a aprender un poco, con el auxilio de Robert McKee, sobre cómo contar una buena historia. Gracias por mirar este video ensayo. Mi nombre es Daniel y espero que el resto de tu día sea igual de bueno que este momento en el que juntos estudiamos cine. ¿sí?